Unidas Podemos ha querido informar a la ciudadanía de la inclusión del proyecto de presa en Cerro Blanco... ...dentro de la exposición pública que se contempla en los planes hidrológicos... ...de las cuencas mediterráneas andaluzas. Una propuesta contra la que cabe la presentación de alegaciones... ...y por ello se hace un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice en ese sentido. Igualmente se han anunciado medidas que la formación tomará en el seno del propio ayuntamiento. No ganamos pasuchos. Nuevamente tenemos la presa de Cerro Blanco en la propuesta de plan hidrológico de las cuencas mediterráneas andaluzas en un documento a exposición pública que tiene la Junta de Andalucía. Eh, está en exposición pública tal y como estoy comentando. El plazo para alegaciones termina a principio de marzo, con lo cual hay que ponerse las pilas al respecto. Es al menos ya la tercera o cuarta vez que vuelve a aparecer la presa de Cerro Blanco, la presa de Río Grande, la de los Tubos, en los planes hidrológicos, en algunos casos nacionales, en otros casos a nivel de Junta de Andalucía. En este caso, a nivel de Junta de Andalucía. Queremos informar de este eh, acontecimiento a la ciudadanía y animamos a que, bueno, pues… Nos pongamos manos a la obra para presentar alegaciones y, por nuestra parte, a, a nivel político, lo llevaremos también al Ayuntamiento de Coín.